Mamá, me llego a sonreír con tus locuras, con tu trastear y desatino, con tu preguntar y el no dar una, y tu pasito lento en el camino, con tus historias ya casi desgastadas por repetirlas mil veces en el día, la mayoría, ya todas deformadas, realidad y fisión, ¿dónde estaría?, Luego te miro, dormida, pequeñita, indefensa y cargada de tus años. La sonrisa se me desvanece, me oprime el corazón, me hace daño. Es cuando con amor yo te acaricio, como creo que tú lo hacías conmigo, cuando me estrechabas en tus brazos, como sabe hacerlo madre e hijo. Ahora eres tú mi niña, madre mía. Ahora con cariño te alimento, te cuido, te doy mimos y alegrías porque tu mente se la llevó el tiempo.